La primera pregunta que yo le hago a esa persona es, supongo que tú estás sin un peso, sin un dólar, sin un euro, sin nada. Y adivina qué me va a decir la persona, ¿cómo lo supiste? Y yo pues, no es difícil darme cuenta, porque si estás hablando tan mal de la prosperidad de otros, significa que esa persona tiene un conflicto interno con lo que puede significar para él la prosperidad. Si tú no tienes esa información, es decir, si en ti no hay violencia, si en ti no hay corrupción, si en ti no hay hastío, no la vas a poder experimentar, ¿me sigues? No la vas a poder experimentar y si la experimentas, ¿cómo, lo, cómo podemos cambiarlo? Hay que ir a nosotros mismos a sanarlo, es como lo que te quiero decir, cuando una persona experimenta un nivel de pobreza material, por ejemplo, que es algo que se ve tan tangible, lo que me está hablando de eso es que esa persona en su, en su parte interna tiene un conflicto de conceptos con lo que puede ser la prosperidad, porque el universo, eh, Miguel y todos los demás, es abundante, es próspero, es decir, todos absolutamente infinitos, no lo dicen una y otra vez. Entonces, ¿por qué las personas experimentan tanta carencia? No es porque no haya, sino porque consciente, inconscientemente, o subconscientemente hay una negativa de recibir. Entonces vuelve lo mismo. ¿A dónde lo tengo que ir a resolver? En mí. Lo debo llevar a mí, a lo tengo que resolver en mí. No es el presidente de turno, no es el gobernador de turno, no es el alcalde, ni los concejales, ni nada de turno. ¿Dónde radica el problema? En mí. Entonces, ¿por qué un país prospera, Miguel y todos los demás? ¿Por qué un país se, se empobrece? Porque la conciencia individual de todas las personas que están en el colectivo, toda la conciencia de prosperidad del colectivo baja. Y la conciencia de prosperidad del colectivo baja, la riqueza de un país baja. ¿Vamos bien? Les voy a poner otro ejemplo. Hay personas que quieren tener pareja, entonces yo le pregunto ¿cómo son tus amigos? no, este es divorciado, este se separó, este es divorciado, divorciado, divorciado, divorciado, divorciado, divorciado. ¿De qué me habla? De que si esa persona en su entorno cercano ve puros divorcios, puede ver en sí misma que hay un conflicto con el concepto de tener pareja, porque es muy probable que si esa persona no tendría conflictos con el concepto de, ser, de tener pareja, sus amigos ¿cómo serían? Todos emparejados y felices. Recuerden que cuando tenemos una, inc una incoherencia emocional, una incoherencia psíquica, el cuerpo nos lo va a mostrar. Y casi todo se va a resumir a cómo soy conmigo mismo y cómo es el nivel de violencia conmigo mismo. Y se hacen preguntas, quiero encajar, quiero tener lo que otro hace, ser lo que otro es, estar en el lugar que otro tiene. Eso es violencia, cuando busquen encajar, eso es violencia. Cuando realmente no sean ustedes, eso es violencia. Y por ejemplo, cuando ustedes no se puedan autoexpresar como realmente es, como realmente son, eso es violencia. Yo en mis sesiones personales he tenido personas que cuando se miran energéticamente, cuando hacemos un proceso de sanación cuántica, su energía dice, no me estoy expresando. Me explico, llegan muy bien vestidas, muy bien, muy bien conservadas. Y cuando yo les pregunto, ¿cierto que tú no te quieres vestir así? ¿cierto que tú no te quieres comportar así? Me dicen, no. Y cuando eso es un no, lo que estoy atentando es contra lo que yo soy, chicos. Y cuando yo atento contra lo que yo soy, atentaré contra mi pareja, atentaré contra mi familia, atentaré contra mis amigos, atentaré contra el lugar donde vivo. Y eso se va a, refleja, se va a ver reflejado en el exterior como la violencia material que podemos ver en las noticias, en la radio e incluso en las redes sociales. Una fluidez personal va a generar una fluidez social y una fluidez social va a generar una fluidez global y eso que va a generar y eso en qué te va a permitir a ti conectarte con mayores niveles de intuición armonía y fluidez y eso es algo que para mí es invaluable y si quieren saber si están violentando contra ustedes mismos hagan el siguiente ejercicio y es escriban Tres principios que para ustedes son innegociables, tres principios que sean innegociables. Por ejemplo, para mí es, el primero que es innegociable es la libertad, el poder de elegir. La segunda es la abundancia y la prosperidad, saber que para mí el universo me trata con total abundancia. Y la tercera, que para mí es innegociable, es la familia. Entonces, ¿qué significa? Cuando tomen una decisión, cuando quieran hacer algo, pregúntense si lo que van a elegir atenta contra sus tres principios fundamentales. ¿Y qué son los principios? Los principios hay que ponerlos tan alto que son cosas que no se pueden alcanzar. ¿Y por qué no se van a poder alcanzar? Funcionar, los principios van a funcionar como el sol, con el sol en el firmamento. ¿Y qué es el sol en el firmamento? Tú das tres pasos hacia tu principio y tus principios se mueven tres pasos. ¿Qué significa? Que te van a permitir estar siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Y eso significa no atentar contra lo que yo soy. ¿Y eso de qué me habla? De alto nivel de amor propio. Entonces, mis queridos amigos... Se les ama profundamente, gracias por compartir esta información, compártala, háganla llegar a mucha gente para que con la ayuda de ustedes, cada uno de nosotros generemos un mayor nivel de coherencia personal, al compartirlo y llevarlo a más gente vamos a permitir que se crezca la conciencia social y en último impactar la conciencia global. Se les ama chicos, síganos en Instagram. S.C. Juan Marulanda, en YouTube me pueden conseguir como Juan Marulanda Sanador Cuántico, y espero que esto haya sido muy, muy, esta información haya sido muy, muy útil para ustedes, chicos, se les ama profundamente, y les deseo un muy buen inicio de semana, que la pasen súper bien, y a reflexionar, no más atentar contra ustedes, si ustedes se aman, ayudamos el mundo. El cambio empieza de forma individual para que impactemos este y muchos otros países y en último nuestro planeta.